Buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que te trae las noticias de la semana. ¿Qué tenemos esta semana? Pues tenemos mensajes ocultos, tenemos fechas de amigos, tenemos nuevos lanzamientos, personajes y nada, quedaros a verlo para ver todas las noticias. Todas las noticias que son estas: dos nuevos trailers de My Hero One's Justice. Se va acercando el lanzamiento del nuevo videojuego del anime Boku no Hero Academia y Bandai Namco nos va enseñando cosas. Esta semana nos ha compartido dos nuevos trailers, en el primero nos muestran de forma muy breve a Davi y a Imiko Toga en acción. En el segundo nos enseña los distintos modos que tendrá el juego con varios gameplays. Este segundo trailer no lo pondré entero ya que contiene spoilers de la segunda y tercera temporada del anime, pero para el que quiera verlo al completo lo tiene en la descripción. My Hero Wants Justice saldrá a la venta el 26 de octubre para Switch. El libro de arte de Sonic Mania Plus esconde un mensaje oculto. Esta semana ha salido a la venta la expansión de Sonic Mania, Sonic Mania Plus. La versión física de este juego incluye incentivos muy interesantes como una portada holográfica, una carátula reversible y un libro de arte de 32 páginas, pero eso no es todo. Y es que se ha descubierto que en la parte posterior de este libro hay un mensaje en Morse. Los fans no han tardado en descifrar el mensaje que encierra este código. Y dice así. Together we are greater than the sum of our parts. O en español, juntos somos más grandes que la suma de nuestras partes. Sin duda, un detalle muy curioso e inspirador. Pensar en su significado, anda. Los amigos de los Octarianos saldrán al mercado el 9 de noviembre. Durante el pasado E3, concretamente al término del campeonato mundial de Splatoon 2, Nintendo anunció que lanzarían tres nuevos amigos basados en los Octarianos: un chico, una chica y uno en forma pulpo. Junto con el anuncio, solo se dijo que llegarían este año. Ahora se ha anunciado que dichos amigos podrán comprarse el día 9 de noviembre en Europa y podrá hacerse por separado o en un pack conjunto con los tres. Si te gustan estas figuritas o si eres un coleccionista, apunta esta fecha. Recordad además que la semana pasada salieron a la venta los amigos de Perla y Marina. South Park, la vara de la verdad, llegará a la híbrida. Después de Retaguardia en peligro, Ubisoft ha anunciado que la vara de la verdad, la antecesora, ...llegará a la Nintendo Switch. No hay fecha concreta, pero sabemos que se lanzará en septiembre y lo hará en formato físico. Si tienes una Switch y no has probado aún este juego, muy pronto podrás hacerlo. Yuka y Leili se incorporan al plantel de luchadores de Prowlout. Los creadores de Prowlout, el clon de Super Smash Bros. para Nintendo Switch... ...han anunciado que desde ya mismo, Yuka y Leili, procedentes del juego con el mismo nombre... Serán jugables. Así se unen a un juego con otros invitados como el protagonista de Hyper Light Drifter o Juan Aguacate de Wakamele. La descripción del personaje es la siguiente. Lanza a tus amigos al aire, hazlos estrellarse contra la Tierra con un Body Slam y envíalos volando con un Sonar Explosion. Yuka incluso puede observar un proyectil para usarlo como uno propio. Además, Angry Mob Games ha compartido que Brawlout está vendiendo de manera excepcional en Switch, con más de 150.000 jugadores. Novedades en los juegos de Dragon Ball Esta semana ha habido muchas novedades en cuanto a los juegos del archiconocido anime Dragon Ball, para ser concretos en Xenoverse 2 y Fighters. En primer lugar, Kefla, la fusión potala entre Caulifla y Kale, que apareció en el arco de supervivencia universal de Dragon Ball Super, ha sido anunciado como personaje DLC para Dragon Ball Xenoverse 2. La información es oficial, pero no hay fecha de lanzamiento. De momento habrá que esperar. En cuanto a Fighters, se ha anunciado que Goku y Vegeta en sus formas base se incluirán al plantel como DLC, aunque no sabemos si en la versión de Switch estarán incluidos de serie. Goku usará el Kaioken y la Super Genki-Dama, y Vegeta, la Gallican y el Galaxy Breaker. Además, Bandai Namco anunciado que habrá una beta abierta para Nintendo Switch en agosto en las que se podrán jugar partidas locales de 3 contra 3, ideal para probar el juego. Fecha Oficial de Hollow Knight Gods and Glory Tim Chesley, estudio detrás de Hollow Knight, ha compartido la fecha de lanzamiento oficial de la última expansión del juego, Gods Glory. Dicha expansión llegará el 23 de agosto. Este DLC gratuito es, según sus creadores, el pack más grande hasta la fecha, con nuevos jefes, nueva música, nuevos NPCs y nuevas misiones. Anunciaron un nuevo juego de Digimon. Esta semana se ha confirmado que un nuevo Digimon está en desarrollo para la consola híbrida de Nintendo. Se trata de Digimon Survive, un RPG de supervivencia y estrategia que combinará el 2D y el 3D con muchos géneros. Las conversaciones tendrán imágenes en 2D y contarán con opciones que afectarán a la historia y a las evoluciones. El protagonista será un estudiante de octavo curso y tendrá como compañero a Agumon. Parece ser que Digimon Survive llegará a Japón el año que viene. Su lanzamiento a Occidente no está confirmado. Capcom presenta un nuevo Roadmaster para Mega Man 11. Como algunos sabréis, se está celebrando en San Diego la Comic Con. A este evento han asistido algunas compañías de videojuegos como es Capcom, allí han aprovechado para anunciar un nuevo robot master para el próximo juego del bombardero azul, Torchman, con ataques basados en el juego y un estilo muy similar al de Ryu de la saga Street Fighter, lanzando puños y patadas de fuego que pueden hacer mucho daño. Torchman es un robot muy ágil y rápido, cuando se sienta arrinconado, irá con un ataque infernal, habrá que tener cuidado a la hora de enfrentar a este enemigo. Pokémon Let's Go tendrá nuevos sistemas. Al parecer hay un par de funciones nuevas en Pokémon Let's Go. La primera de ellas no ha sido revelada por Nintendo y es que ha sido filtrada por un youtuber que ha tenido la ocasión de probar el juego. Se trata de la posibilidad de volver a pelear con entrenadores a los que ya hemos vencido. No se sabe de qué forma podremos volver a enfrentarnos a estos entrenadores ni se verá un límite en las revanchas, pero parece ser que el sistema que hemos visto en los juegos de tercera generación va a volver. Un segundo sistema ha sido filtrado. Este consiste en una serie de requisitos previos a la hora de entrar en un gimnasio. Ya se sabe que el gimnasio de ciudad plateada, el primero, se te pedirá un Pokémon de tipo agua o planta, esto es oficial pero parece que esto se va a implementar en todos los gimnasios, ya sea un tipo específico, cierto nivel u otros aspectos relacionados con tus Pokémon. ¿Qué os parece a vosotros estos sistemas? El aniversario de Fortnite traerá sorpresas. La próxima semana el popular Battle Royale cumple un año. Para celebrarlo Epic Games ha anunciado un evento de tiempo limitado con esta temática. Así se añadirán misiones y desafíos que son las siguientes. Infligir 1000 puntos de daño, bailar delante de varios pasteles de cumpleaños y jugar 15 partidas. Estas misiones desbloquean el emoticono cumpleaños de Fortnite, el graffiti, feliz cumpleaños y 5000 puntos de experiencia. Si se completan las tres misiones, se desbloqueará el accesorio pastel de cumpleaños. El evento dará comienzo el 24 de julio. Nueva actualización de Mario Kart 8 Deluxe. El último título de la saga de carreras de Mario se ha actualizado esta semana. Esta actualización incluye nuevo contenido basado en Zelda Breath of the Wild, un nuevo personaje, Link con la túnica del elegido, un nuevo vehículo, la giliana Alpha, nuevas ruedas, las llantas antiguas y un nuevo parapente, la parabela. Además incluye revisiones para mejorar el juego. La actualización es totalmente gratuita y una vez completada se podrá acceder a este contenido. Además, esta semana ha salido a la venta Sonic Mini Plus para Nintendo Switch, como ya he dicho antes. Y estas han sido las noticias más destacadas de esta semana. Agradecería mucho que volvierais la semana que viene para ver las próximas noticias, además del vídeo del sábado. Recordad seguirme, recordad suscribiros, darle like, a la campanita y compartirlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. También subo cosas en las redes sociales de vez en cuando, así que también estaría bien que me siguierais. ¡Nos vemos!